Bueno, yo los hallé ahí durmiendo y vi esa escopeta ahí y me la llevé. Estaba durmiendo. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy profesional y te la doy de piso, será. Muy bien. Entonces, si tú trabajas, ¿por qué tú, por qué tú robaste bueno, la escopeta? Bueno, ahora estoy en mala, en mala, en mala situación. Entonces, ¿Sí? ese rey estaba durmiendo y tú tuviste la oportunidad de robaste la escopeta. Sí. ¿Y por qué tú te la llevaste la escopeta? Bueno, está la sola la escopeta. ¿Sí? Está sola, el, la copeta. ¿Recuerdas que no pase otro y se la, la lleve? No, porque está con el Sereno la copeta. Ah, pero está sola la copeta, él no está durmiendo. Durmiendo. Está durmiendo. ¿El ¿O no lo ven que está durmiendo? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿El nombre mío? Sí. Yo a Manuel. Entonces, ¿tú crees con cerámica? Sí.